Bebés Victoria os pues presenta la nueva silla de Annex modelo AIR-Z. Se plega con una sola mano y tiene una fácil forma de recogerse. Se transporta muy compacta. Tiene un sistema de freno que bloquea simultáneamente las ruedas traseras y también tiene un bloqueo de dirección en las ruedas delanteras que permite desbloquearlas y que giran fácilmente, o también poderlas bloquear. El respaldo va con cinta y tiene multiposiciones, permitiendo dejarla prácticamente tumbada. El reposapiés se regula dejando la silla prácticamente horizontal. Incluye una barra articulada que se quita total o parcialmente. Además podemos quitar la capota que va con sistema de velcros y podemos desengancharla de la parte trasera con dos gomas y extraerla de la estructura. Más adelante recogeremos con unas cintas. Y sin ningún tempo de herramientas, podremos desenfundar la silla para sacarla y desmontarla a la lavadora. Y de esta forma mantendremos el producto de una forma que siempre estará en perfectas condiciones. La silla tiene amortiguaciones, las ruedas traseras y también amortiguación en las ruedas delanteras, por lo que absorbe las vibraciones en los terrenos más irregulares. Si quitamos la barra, apoya brazos. y desmontamos la capota, que se hace de forma rápida y sencilla. Podremos montar la silla respecto a la estructura con una cremallera de fácil extracción de forma que mire a los padres, para así conseguir que la silla sea reversible. De esta forma podremos ubicar a un bebé recién nacido y lo estaremos viendo sin ningún problema, ya que la capota se adaptará otra vez a la estructura y permite llevar bebés pequeños sin ningún problema. La tela se recogerá por la parte trasera, en una especie de bolsillo donde tenemos el sobrante y al tumbar la silla conseguiremos que se convierta en una especie de capacito para bebés desde el nacimiento mirando siempre a los papás esto permite también plegar la silla directamente sin tener que sacar esta pieza quedando como vemos ultra compacta la capota con protección ultravioleta 50+, más, tiene fácil regulación. E incluye una almohada para recoger la cabecita del bebé recién nacido que es extraíble. Y los arneses tienen tres regulaciones en diferentes alturas que es de la más bajita, para bebés recién nacidos, hasta para niños de 22 kilogramos, que viene a ser unos 3 años y medio o 4, lo que la silla soporta sin ningún problema. Podemos poner el reductor adaptándolo a las diferentes alturas, que se cogerá un velcro sobre sí mismo. Estas son las características de la silla Anex AIZ, esperemos os haya gustado.